Sistemas de diálogo nacional se institucionalizarán, así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea, José Serrano. Asamblea Nacional aprobó la Ley de Paraísos Fiscales. Ban Ecuador ha entregado más de 40 millones de dólares para potenciar el cultivo del cacao. Y en lo internacional, a un año y medio de que Mauricio Macri asumiera la presidencia en Argentina, la economía no despega. Iniciamos contándoles que el presidente de la Asamblea, José Serrano, señaló que se institucionalizarán los sistemas de diálogo nacional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Enfatizó además que el proceso será parte de la articulación de la política pública para los próximos años. El Pleno de esta Asamblea, con 116 votos afirmativos, eh, resolvió respaldar y aprobar el proyecto de resolución estratégica para el diálogo y participación ciudadana. Este proyecto tiene clara, eh, una clara intención y es articular todo el proceso también emprendido por el gobierno nacional para consolidar para consolidar todas las acciones, toda, toda la articulación de la política pública que se va a requerir en estos próximos cuatro años alrededor también de reformas y de nueva normativa legal en aspectos tan fundamentales como ya lo hemos dicho acá en la Asamblea, que son el empleo, el emprendimiento, la producción, temas alrededor del sistema tributario, en los temas específicos de uso de suelo y, por supuesto, también la lucha contra la corrupción y la prevención de todas las violencias. Lo importante es que la resolución que aprobó la Asamblea Nacional va en la línea de respaldar, reitero, asambleístas que votaron a favor, el proceso de diálogo emprendido por el presidente de la República, pero generando también en la Asamblea Nacional una, institucionaliza, una institucionalidad que le va a dar eh, un carácter de fuerza, eh, de, de fuerza procedimental, porque de nada serviría que simplemente aprobemos, aprobemos... Eh, un sistema de diálogo, si ese sistema de diálogo no va a estar institucionalizado. Institucionalizado el sistema de diálogo en el Ejecutivo, institucionalizado el sistema de diálogo en el Legislativo, pues podemos tener una articulación, yo diría que prácticamente perfecta para que los ciudadanos sepan que todos aquellos temas que sean tratados en las diferentes mesas de este proceso que se ha emprendido pues van a ser resueltas tanto en el Ejecutivo como también en nuestro caso en el Legislativo reitero, no solo en el orden de la normativa sino también en el orden del control político es decir, de la fiscalización el sistema de diálogo, reitero está ratificado en la decisión de la Asamblea Nacional de ser respaldado y también de contar con una metodología que no deje esto solamente como un tema declarativo sino sea un tema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 Seguiremos trabajando para garantizar un servicio adecuado en todos los rincones del país. Y esta mañana se inauguró el Centro de Formación y Capacitación de la Escuela de la Función Judicial en la ciudad de Quito, con la presencia de Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. En, este, en esta nueva sede, 132 postulantes a jueces iniciarán el curso de formación inicial bajo la modalidad presencial y virtual.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 Lo otro nos permite servir mejor a la ciudadanía, nos permite dignificar el servicio de justicia. Había que hacer ambas cosas, había que modernizar, producto de un abandono de décadas de la función judicial ecuatoriana y hoy puede presentarse como una de las funciones judiciales de mayor modernidad. Pero asimismo, mismo, igualmente, el tema del afianzamiento, de la ética, de la independencia judicial y la transparencia judicial son los aspectos más profundos y de fondo.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 con la creación de este centro de formación y capacitación que tiene la sede en esta ciudad de Quito, que acogerá a postulantes de las provincias del Carchi, de Imbabura, de Pichincha, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza y Santo Domingo de los áchilas quienes contarán con el apoyo de 39 docentes de los 103 que conforman el equipo de formadores a nivel nacional de la Escuela de Formación Judicial. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que Ban Ecuador impulsa la producción orgánica y el procesamiento de cacao a nivel nacional. Ya regresamos. Inicio de Espacio Promocional.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 noticias del mundo les contamos que a un año y medio de que mauricio macri asumiera la presidencia de argentina la economía de ese país no despega mientras que los miembros del g20 iniciaron este viernes en hamburgo su cumbre estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional la economía argentina sigue en problemas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 El día marcaba el esperado primer encuentro personal entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin. El G-20 en Hamburgo es uno de los más tensos en los últimos años, por las diferencias del mandatario estadounidense con muchos de los miembros en cuestiones clave como el clima o el libre comercio. La cumbre se desarrollaba en medio de enfrentamientos entre policía y manifestantes que bloqueaban la ciudad alemana. Tras la masiva manifestación del jueves, en la que al menos 111 policías resultaron heridos leves y 29 personas fueron detenidas, el viernes se realizaban nuevas protestas. Unos 20.000 agentes venidos de toda Alemania se desplegaron por la ciudad para evitar la violencia de las numerosas marchas convocadas hasta el sábado y a final de la cumbre. Tragedia en Torre Anunciata, en la provincia italiana de Nápoles... ...donde los equipos de rescate buscan bajo una montaña de escombros... ...a varias personas de dos familias que han desaparecido... ...tras el derrumbe de un edificio de cinco plantas. Aún no se conocen las causas del ocurrido... ...pero podría estar relacionado con las obras que según medios locales... ...se estaban desarrollando en los dos primeros pisos del inmueble... ...que estaban vacíos. Mi hijo me dijo, papá, he oído un ruido muy fuerte... Vinimos corriendo y vimos una nube de polvo. Cuando el polvo desapareció nos dimos cuenta de la tragedia que había sucedido. El edificio fue construido en los años 50 o 60 del siglo pasado y según los vecinos estaba en muy malas condiciones. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Conmigo será hasta el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. Inicio de espacio promocional. El siguiente es un espacio de interés público. Un riel, un destino y 120 sonrisas curiosas bastan para recorrer el país del centro del mundo. En esta ocasión, el día inicia en una pequeña ciudad al occidente de la cordillera de los Andes. Alaucí nos acoge y nos embarcamos en una aventura inigualable hacia el centro sur del territorio nacional. Se acerca la hora de salida. Y emprendemos el viaje en locomotora. La guianza a bordo se une al espectáculo que ofrecen montañas y acantilados que caracterizan este trayecto, junto a una majestuosa obra de ingeniería, un zigzag cavado en la roca, que permite al tren avanzar y retroceder sucesivamente para alcanzar la altura necesaria y continuar la ruta. Llegamos a Sibambe, a la nariz del diablo. ¡Qué bienvenida más alegre que la danza y el folclor de nuestro pueblo! Así nos recibe esta estación, levantada en la mitad de las montañas. La belleza y cultura de la zona alegran el viaje, alentándonos a conocer más sobre su territorio, historia y, ¿por qué no?, a un futuro retorno. Este vendrá acompañado de aquellas personas a quienes contaremos todo lo que vivimos en este tour. Después de recorrer Sibambe, emprendemos el regreso. Son 12 kilómetros hacia Alausí. Esta es una travesía que nos muestra en las alturas lo lejos que llega la belleza de nuestro territorio. La ruta nariz del diablo es una de las posibilidades de adentrarse en las profundidades del ecuador. Ese cuyos secretos solo puede develarlos el tren patrimonial más bello del mundo.